Para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola voz para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional del 3 de diciembre del 2015, según lo establecido en el anexo 2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 Queremos recuperar el espíritu participativo que nos daba la Carta Magna de Montecristi.